Al Ministerio de Educación dice, Sisto, que el Ministerio ha actuado con irresponsabilidad por no enviar el personal sustituto a las escuelas de las personas que han sido canceladas. Vamos a escuchar lo que dice Sisto. de las autoridades del Ministerio de Educación, que luego de haber desvinculado, a incluso la prensa ha publicado en el país 40.000 eh, trabajadores, ha publicado la prensa, pero en el caso de acá, como habíamos denunciado, eh, más del 70% de estos trabajadores fueron desvinculados del personal de apoyo, pero entonces no han nombrado al nuevo personal, no lo han enviado a los centros educativos. Y ahora dicen que la responsabilidad de la seguridad de los centros recae en los directores. Si bien es cierto que nuestros directores y los equipos de gestión siempre han estado dispuestos eh, a eh, estar pendientes a los centros educativos, pero una escuela o un liceo sin sereno, sin guardián, sobre todo en tiempo de receso, en tiempo de vacaciones, es dejarlo a expensas de la inseguridad y de la delincuencia. Nosotros esperamos que las autoridades superen este nivel de improvisación y realmente puedan, después que anunciaron ya que le entregarán las prestaciones a los trabajadores desvinculados, que nombren al nuevo personal, porque los centros educativos carecen ahora mismo de la mayoría de personal de apoyo, sobre todo de seguridad, para el cuidado. El maestro Cristo gavín dice que el balance de este eh, primer trimestre de la de las clases virtuales, pues eh, dan números negativos. Vamos más adelante a traer eh, esta parte de las declaraciones de el maestro Sisto Gavin, el presidente de la ADP en San Francisco de Macorís. Ayer el, el alcalde, Siquio NG de las Rosas, reaccionó airado a las declaraciones que diera Nuria Piera en su portal sobre la, la inversión de 680 mil pesos en bonos navideños. Dice Siquio que aquí se van a comprar unos bonos y no se le va a ocultar a nadie. No solo el caso de la canasta, sino de los bonos. Nosotros dijimos aquí hace días que Nuria se quedó corta, que no son 680 mil pesos, sino que son 3 millones de pesos que se dispusieron para todo esto, los bonos, las canastas y las ayudas. Vamos a escuchar lo que Siquio dijo. Y con mi partido, y en este caso con los regidores, entonces, simplemente, aquí se van a comprar unos bonos y no se le va a ocultar a nadie. Y la, el 90% de esos bonos van a hacer uso de ellos los regidores, que son dirigentes políticos también. Entonces, están anunciando cosas que no han ocurrido. Yo podría poner una demanda. Porque una cosa es lo que diga una resolución. Y otra cosa es lo que ejecute la Carta. Que siempre será todo a favor de los pobres. Bono para los pobres. Bono de gobierno para los pobres. Ahora. Aquí hay funcionarios que no se viola la ley si uno usará una atención lo que aquí están magnificando es los montos que nueve que aquí se van a comprar canatas de 10 mil pesos pero no nos vuelve para nadie que una canatica de 2.500 3.000, 1.500 se le pueda regalar a un empleado funcionario de aquí. esa es la tradición de la navidad y no voy a romper la tradición porque tal vez podría interpretar que me quieren poner un muro para que yo no, no dé nada. Y yo voy a dar, y estoy dando, a poco. Yo les dije que... Era Ale que lo ponían loco con eso de la compra y de contrataciones públicas y de cumplir todos estos protocolos. Así que yo le da dos cualquier cosa que se diga, que lo diga Nuria o que lo diga cualquiera. Eso es así. Hablando de ayuntamiento, Recuerden que ayer presentábamos el caso del regidor en Arenoso que fue que fue herido de un cachazo en la cabeza por la policía porque se resistía a ser apresado. Vamos a ver lo que él dijo ayer cuando... Sentó la policía dice él que fue un malentendido que él le pidió excusas a la patrulla. El regidor de Arenoso está Carlos herido por la policía. Sobre lo que aconteció con usted, aclarando la situación. No todo bien, gracias a Dios, un malentendido y ya está solucionado. ¿no? Pero se habla de que ha sido todo esto por conflictos pasionales, ¿qué hay de cierto en eso? No, no, eso es mucha mentira, eso fue un mal manejo y ya, gracias a Dios, como estamos de acuerdo, y, y estamos bien, eso le puedo decir. ¿Han tenido problemas ustedes en un No, no. ¿No? Que hay una persona que fue herida en, en circunstancias a una parada, ¿qué tiene que decir? No, no, fue un rango, como puede ver en el dedo ahí, ¿Por fue la situación? No, no, solo una pregunta y nos dijimos varias palabras, pero está muy bien, la policía no hizo un pues, trabajo. Sobre una supuesta gerenia de violación, Regidor, ¿qué puede decirnos en su contra? No, eso tuvo el caso de la autista, resolvió, gracias a Dios, y todo salió a la luz. Era una acusación falsa que me daban así. Pero explíquenos dos propios que se el día de ayer, donde ustedes fueron a presar, como medio de la violación de, de, de, de intercambio social. No, lo que yo fui a preguntar, porque él se llevaba un que tenía su mascarilla y no. Y no hubo... Porque hubo un malentendido entre el jefe y yo, pero está todo bien, no pasó nada. ¿Es cierto que usted se resistía se a ser arrestado por claro, eh, su no, condición de regidor? No, no, solamente no estaba el que tenía todavía y él dijo que, que me montara y yo le dije que no. Y ahí hubo consejero. ¿Estaba usted bajo los efectos del alcohol? No, ya he tomado sí, una cerveza, pero no ¿A qué partido usted pertenece? ¿El ¿Cómo el nombre suyo completo, Están Río? Stanley, a ¿se siente usted arrepentido ante esto que ha trascendido ya a nivel público? Claro que sí, es una vergüenza para mí. Como puede ver, me preso. Y ya, gracias a Dios, todo para eso. Bueno, muchísimas gracias. Wilson, juégatela, llámame en el aire, juégatela. Ah, bueno, estás aquí, buenos días. Se, se está cayendo Wilson, llámame. Miren. Hay que tomar como ejemplo el caso de este muchacho. Si usted, lo primero es que no no violente ninguna norma. O sea, si después de las nueve de la noche no salga, no qué usted, para qué usted ande en la calle. Es ahora usted se pasó. Eh, buenos días Wilson. Hermano mío. Buen día. Sí, fue que la televisión se me dañó. Okay. Oiga, hermano, eso es un chantaje de la policía. La policía agarra aquí personalidades profesionales y lo amedrata después que le da golpe. Eso es mentira. Él lo agredieron y los policías lo amedrentaron para que haga la, la situación. Yo entiendo que Abinader tiene que meter mano con eso. Y esta reforma, la policía, dale para allá porque la policía está abusando con, con los ciudadanos con sea, se los que, es que los lo presionaron para que no hablara después ya Abinader tiene que ponerse los pantalones con la policía ya con reforma a, a, a, comenzando este año que viene esos abuso tiene que acabarse en pleno siglo XXI estoy de acuerdo contigo pero mientras pero mientras, mientras esa reforma viene, vamos a irnos tranquilos. Ese regidor así así, ah, bueno, okay, que no, que hay que, que, que preso que usted va. Bueno, pues vamos, después que estemos en el cuartel con, un, con una persona que está tranquila allá, el jefe. Eh, por ejemplo, ahí está el coronel poche en Villarriba. Entonces él habla con el coronel y ya eso es otra cosa. No es que el coronel coche es que lo, la policía, como no se han abogados profesionales, son muy ligeros, para tratar de trancar a la gente, amedrantarlo. Y aquí hay, aquí hay que tra, tratar de respetar los profesionales. Pero es una línea que hay por parte de los fiscales también, también hermano. Ok. Igual. Bueno, el, mientras tanto, lo que yo le digo es que lo que debemos de cuidarnos somos nosotros. No salir en los horarios en que no está permitido. Si usted eh, por alguna circunstancia sale y se ve en una situación así, tranquilo, vámonos al cuartel y allá averiguamos. Buenos días, Juan. Buenos días, José Manuel. Buenos días, San Francisco de Macorís. Buenos sí, días, hermana Mirabal. O sea, hermano, yo estoy bien, muy de acuerdo con mi hermano eh, Wilson Tejada. Pero eh, vamos a hablar en plural, no solamente respetar a los profesionales, sino respetarnos todos como hermanos, como seres humanos. Para que la policía te respete a ti, tú no tienes que tener un título de abogado, un título de, de, de doctor, no, no, no. Al carretillero hay que, hay que respetarlo, al que, al que pide 10 pesos hay que respetarlo, al que trabaja en bañilería al que subida, hay que respetarlo. El respeto es el camino más largo, el respeto tiene que ser incondicional para todo el mundo. Y nada, José Manuel, dos veces te quiero, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte, pero tierno, tierno, tierno. Y quiero saludar a mi hermano Juan Liberato, cariñosamente, Mao. Mao, un abrazo fuerte para ti uno solo, porque el otro es para José Manuel. Dios te bendiga, Dios. Saludos también para mi hermano Mao, Juan Liberato, y para el otro Juan Liberato, mi otro hermano Juan Liberato que eh, gracias a Dios está recuperándose de salud un abrazo para ti también hermano mi hermano Cucho buenos días hermano, buenos días, hermano. me dijeron buenos días. que tú estabas en la boda de Nadia ¿sí? es verdad qué es eso, no recuerdo ¿no? la boda de, de la hija de Héctor José la está que bien. creó el problema de la de que cerraran no, no, el country. No, no recuerdo qué votará eso, ¿no? ¿no? No, no lo, lo recuerdo. recuerdo. No, no lo recuerdo. Okay. Eh, ahí ahí discrepo yo de Wilson. Ajá. Entonces, porque una persona sea profesional, ¿tiene derecho a violar la ley? Yo creo que no. Gracias. Ok. No, no, lo que.